aquí es que me faltó el que me lavaba los platos en la cocina, pero todo bien. Que les aprovecha cualquier cosita sí. a la orden. Eso, Excelente. Sorriso, ven acá, ¿Pasa? ven acá un momentito. Mira, a ver si me haces el favor y no te es mucha molestia. Y me traes el trago que te pedí hace hora y media, si eres sí. tan amable. Perdona, de verdad, enseguida te lo traigo a breve Y Caramba. lo que pasa es que tú sabes que con los constantes cambios en las órdenes sí. ejecutivas, pues Ajá. sube... La capacidad en los restaurantes, los bajas, la gente no quiere trabajar porque están cambiando de empleo todo el tiempo, así que bueno, ah, está brutal, pero nada, por lo menos estamos al 30%. Oye, tú sabes que al principio de la pandemia, pero bien al principio, yo creía que eso del límite del 30% de los restaurantes era el límite de lo que uno podía beber, así ah, y yo decía, pero espérate, yo, yo me doy seis palos dobles y seis cervezas, ¿cómo uno se bebe el 30% de eso? Digo, después cuando pusieron el 50% era más fácil porque esa es la misma mitad. Es el mismo medio. Tan pronto estoy medio humado, dejaba de beber. <risa> de verdad que hasta aquí llegué yo. ¡No puedo! ¡Este es mi límite, hermano! ¡Ya estoy harto! ¡Diablo, espérate, hermano! No, no, tú llegaste a tu límite y te pasaste, brother, con ese tufo. ¡Diablo, mano. Tú tienes que haber llegado al 110% mínimo de alcohol en tu cuerpo. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío, se, mío, señor, se, no me sirvan señor. nada, ya me di un palo verde. Este. que tienen que tomarse la temperatura, lavarse las manos? ¡Párate allí ahora. A, ¡A mí no me grites! ¡Párate allí! ¡Me bajas la boca! Y te me tranquilizas. Okay, me guardé, ¿Está bien? Me guardé ahí. Gracias. Oye. No ves que hay gente comiendo. Okay. Disculpe, no, muchachos, eh, buen provecho. No, estos son amigos. Sí. Estos son los bailarines del programa de Ritmo. ¿Tú no los has visto? Sí, con más razón. Sí, este es meneito y caderita. Pues, bueno, ¿Tú sí. no los has visto? No te creo. No, está bien, son no, amigos, son sí. buenas, gente okay, Fíjate, ca sí. la caderita tiene las caderitas grandes. Ya, ya, ya, ya. Mira, déjame tomarte la temperatura, Dale, dame un momento. Sí, no, espérate, que esto se volvió, a, se volvió a dañar. Es que esto se daña y se tranca de vez en cuando. Okay. ¿Está bien? Ok, okay. ahora sí. Okay, ya, ya, ahora, ya. temperatura normal, vamos aquí. Okay. Ahora puedes pasar. Gracias. ¿Viste? Para que tú veas que tengo algo normal por lo. No? <risa> Liso, dame un palo triple ahora, ahora o se va a formar aquí mismo Perdón Espérate, espérate brother, oiga sea, don Pepe, usted como que se le fue la mano en el alcohol, está medio agresivito, verdad Digo, cógelo con calma brother, tú sabes, si no sabe beber si te vas a poner así, no te pongas a beber, deja de beber. ¿Te vas a poner tú como Aurora ahora que me quiere prohibir la bebida? ¿Por algo será? ¡Ah! ¿Tú también te vas a poner de parte de mi mujer? Por supuesto. ¿Pero por qué? Porque ella es mujer. Pero, pero es, que, es que tú no sabes qué fue lo que ella me dijo. De seguro lo que ella diga es más inteligente que cualquier cosa que ustedes dos puedan decir por ser mujeres. No, ¿Y cómo mira. tú lo sabes? Porque ella es mujer y ustedes son hombres. Oye, ¿y pero ni por curiosidad le vas a preguntar al hombre qué es lo que él tiene que decir. Realmente no, porque yo estoy segura que es un embuste. Pero, porque... pero, pero, no, no, no, pero. ¿y cómo tú sabes que es un embuste lo que yo voy a decir? Porque todos los hombres son unos embusteros. Okay, okay. ¡Mira! ¡Mira! Vamos a parar ahí porque este es el cuento de Nunca Acabar. Ok, por favor, aunque sea un embuste, como dice esta, no puede decir cuál es la tragedia que te obligó a refugiarte en el alcohol. Gracias, Paco, por ser un ser tan razonable. Adelante. Ok. Dale, dale, Riso, cuenta, dale. Diablo, tú estás ¿No? bien mal y estás bien perdido porque eres tú el que estás haciendo el <risa> cuento, brother. Dios. Pero qué bueno. Ay, bendito sea Dios mío. Tú ¿Qué? estabas contando. ¿Un so? Sí, que, que estabas ya porque tu mujer no, no te deja beberte. ¿De Eso mismo que me más. acaba de pasar. ¡El fin de semana! ¿Y cómo tú te enteraste? Ya, Dios mío, señor. <ríe> Síguelo, síguelo, a ver si podemos llegar. a No, chica, que estoy hija, esto que Aurora le ha dado de nuevo con la pejiguera esa que dice que yo estoy bebiendo sin control. Oh, ¿Y no es verdad? ¡No! No uh. tanto, ¿ok? Ustedes no saben lo mucho que yo he modificado mi conducta alcohólica durante... Este tipo, es más, te de... voy Durante esta pandemia, más de un año, yo no me he dado un solo palo frente a mi esposa. ¡Wow! O sea, que ahora tú bebes a escondidas. O sea, tú sabes que eso es cosa de alcohólico. No. No, no exactamente, ok, déjame explicarte, yo me doy un palo por la mañana cuando ella se mete al baño Ajá. y por la tarde cuando ella se va a bañar, que se toma como 20 minutos, pues sale del baño, empieza a sacar todos los potingues y a restregarse la cara, ahí me doy dos palos. Y cuando voy al trono, que lo anuncio, digo, voy al baño, pues ahí tengo una canequita de whisky, metí en el tanque del toque. <risa> y abro el tanque, saco la canequita y me doy un whiskycito, ¿verdad? Mientras estoy haciendo lo no, mío. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que ella no tiene nariz? Porque ella, ella no huele la pesta a whisky. Tú sabes que hablando de eso, he pasado unos sustos, una clase de sustos. Los otros días se levantó a, a medianoche y me dijo. Me levantó, Pepe, a, a ti no te huele alcohol. Tú, tú estuviste bebiendo. Le dije, no, no, pero si tú sabes que ya, ya ni veo. Eso es el aire. Tú ves que el, el aire acondicionado que no está enfriando es que está botando el gas. Tú estás mal. <risa> eh, es que tú estás mal. Tienes que aprender sí. de los profesionales. Mira, tú sabes qué yo hago cuando yo quiero cogerme un break de luri ¿Qué tú sabes? Llevo el carro al car wash. ¿Al car wash? Si es sábado mejor porque hay más gente y la fila es más larga. Me llevo una neverita con dos cispas de cerveza y me voy dando la cerveza mientras hago la fila y voy oyendo música y cuando enganchan mi carro para meterlo a la pecera y empiezan esos eso chorros de jabón y agua a caer y tapan el mundo y la vista allá afuera y tapan el sonido, desaparece el mundo exterior y es mi spa personal. Y lo paso de maravilla, es más, a veces... Para estirar el mono cogido doy la vuelta y lavo el carro dos o tres veces. Y llego a casa, mira, tranquilito, chilling. Y el carro, chiclín, aniquilado. Mira, <risa> tú eres la clase de hombre que a mí no me gusta. ¿Por qué? si yo soy inmaduro, o interesante por eso? No, porque eres un Tusa. Un Tusa también. Sí. Oh, y hablando no. de Tusa, <ríe> tú podrías continuar, ¿verdad?, con el cuento de lo considerado que tú eres ah. de beber escondidas ya, de tu esposa. Es verdad, claro. Lo que pasó es fue este domingo. ¿Qué? Aurora le da esta clase de migraña que le dan a algunas mujeres que tenía esta pelota de dolor de cabeza que ella no podía hacer absolutamente nada y se quedó en la casa todo el día. Yo la estuve atendiendo todo el día y toda la noche para que tú veas la clase de marido que yo soy. ¿eh? Ah. Para que tú veas cómo, yeah. cómo yo soy. Y no me di ni un solo palo en todo el domingo. Seco estuve el domingo. Pues el lunes por la mañana me levanto y como había pasado una sequía del día anterior, cogí una botellita de whisky y le eché un poquito de whisky a jugo de manzana, que me estaba preparando para el desayuno, y al café le eché otro chorrito de whisky, ¿verdad? Diablo. Y me puse a preparar. a los huevos no? A los huevos no, porque Lo que, que faltaba. Es que saben dulce, ¿ves? Y a mí, me, a mí los huevos me gustan salados. Entonces, entonces ahí sigo preparando precisamente el revoltillito. Y ahora, a mi mujer, por equivocación, cogió un, un, un bullito de mi Irish Coffee. Ya, no te echas. Ah, Por ahí empezó a botar sapo y culebra, que yo soy un alcohólico sin control, que estoy bebiendo en el desayuno. Y yo, no, tú ¿Y, tú ¿Y qué tú hiciste? No, <risa> no, <risa> a periar. Es una gallina. Así mismo yo le escuché. Ya la lengua. Sí, sí, sí. ¿Y qué tú hiciste? Yo no hice nada. Yo no me quedé callado ido bebiendo mi juguito de manzana, que estaba más bautizado que el café, tranquilito, y así siguió... peleando por ahí para arriba. Y cuando terminó, yo le dije, mi amantísima esposa Aurora, tú me estás calumniando. Durante este año de la pandemia, yo, yo... Yo no he violado ninguno de los 10 mandamientos del hombre casado. Y fue difícil, porque te voy a decir una cosa. Unos vecinos se mudaron nuevos en la casa de al lado, que la esposa está como cemento armado. Y ni ese mandamiento lo violé. El, el mandamiento que dice, no ligaréis a la esposa de tu vecino por más rica que estéis. Yo no lo violé. Y de hecho... Incluye un mandamiento nuevo que dice, no beberéis del fruto de la vid frente a tu media grosellez. ¿Entiendes? Que, que es mi esposa. ¿Entiendes? Y ahí mismo me arrodillé en el piso y le dije, yo no me he dado un paro frente a ti durante toda esta pandemia. ¿Qué más tú quieres de mí? ¡Mi sangre! A bueno, dije, en, en tu ¿cuál? caso particular debiste decir, ¿qué quieres? ¿Mi alcohol? Porque es lo que te corre por la pena a ti ¿Tú sabes que eso fue lo que ella me dijo. Y ahí mismo me pidió el divorcio, cogió una maleta, llenó la maleta ya y no. se fue para casa de su madre, mi suegra, que me odia más que ella. Todavía Diablo, sí. hermano mío Te voy a dar un consejo Para eso viene hermanito Si quieres, lo sigue pero Si Por no, favor, no. para eso estoy aquí Divórciate lo más rápido posible Que vayas a se arrepiente Diablo, vago mano? Bueno, mano Tengo un matrimonio de 30 años Chico, esto no es vacilón Esto es en serio Es que, es que fíjate hay, hay gente que tiene suerte por unas cosas Y para otras no sí. Yo, por ejemplo No tuve No tuve suerte a La hora de escoger mi mujer Pero mi suegro Sí, son buena gente, hicimos clic enseguida que nos conocimos. Sí, a ti te pasa al revés. Sí, Fíjate, al revés, mi sí. suegro, yo lo conocí el día que fui a pedir a mi mujer en matrimonio. Y ese día llegué a la casa, lo vi y lo miré de frente y dije, diablo, usted tiene como los ojos bien separados. Y era que estaba sin camisa, ERA las tetillas, porque es grande ah, como el diablo. Ah, diablo es ah. enorme, era, era baloncelista, 6-5, mide con el ah, condenado. Man. Y, y llegó aquel hombre y me mira así para abajo y, y le dice a Luli, oye nena, ¿y de donde tú sacaste a este no habían hombres completos? Ay, <risa> y yo le dije, pero, pero tampoco así, suegro, de mumble, que las pulgadas que me faltan de alto me sobran de largo y de ancho. Ah. Y viene y le dice a la mujer, escuche nena, este yerno que tenemos, además de dañar ropa es embustero. <risa> No, no, la suegra es mejor. la suegra es una títera, me tocó llevarla a, a, a vacunar para lo del COVID y eso, llegamos al coliseíto y, y le dije a la enfermera, me la cuida bien, por favor, esta es mi suegrita santa, yo voy a hacer unas gestiones, se le encargo, usted le pone la, la vacuna del COVID me la desparasita y le pone la vacuna, la vacuna de la rabia también. Pero, pero, y como es una títera, me dice, ven acá, ven ¿sí? acá. Tú sabes que eso te va a costar, ¿verdad? Te va a costar un zip de cerveza porque le encanta beber. Bebe más que yo esa ¿En mujer. Serio, mamá, y además te va a costar un hueso nuevo y un collar antipulgado. Bueno, ¿y para qué tú no te casaste con la maidella? Fíjate, lo he pensado. Pero me lo he planteado, de verdad. Yo, yo me he planteado que qué que hubiera sido de mi vida si esas dos mujeres hubieran cambiado de papel. Si mi suegra hubiera sido la hija y la hija de mi suegra. Pero no, no hubiera funcionado igual. ¿No? Bueno, ¿Por qué? Por, bueno, número uno, porque Luli terminaría siendo mi suegra y eso hubiera sido insoportable. Y además no tendría suegro porque hubiera salido corriendo hace rato. Y, y además que... Hubiéramos peleado por el alcohol de todas maneras, pero no porque yo bebiera mucho, sino porque teníamos que competir a ver cuál de los dos bebía más. <risa>